protesta, una manifestación a las afueras de esta institución. En minutos, espere todos los detalles. Mucha atención que el próximo 23 de febrero será suspendido el suministro del agua en Barranca Bermeja. La alcaldía distrital llevó a cabo una socialización de los proyectos de inversión en el Coliseo Luis F. Castellanos. Se llevará a cabo un foro territorial con congresistas para tocar temas principales como la negabilidad del río Magdalena. Y en los deportes, Alianza Petrolera empató 1 a 1 contra el Deportivo Cali. Y al cierre, Asociación de Fotógrafos de Barranco Bermeja conmemoró el Día Nacional del Fotógrafo en el Parque de la Vida. Con el patrocinio de producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace noticias. Empleados del abuso llevan a cabo una protesta a las afueras de la institución con el fin de llegar a acuerdos por las garantías laborales con la directiva de la Unión Sindical Obrera USO. Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado tiene los detalles de esta información. Adelante, Carlos, buenas tardes. No, no. Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barrancabermeja Bermeja que se conecta a través de enlace noticias, y si es que precisamente nos encontramos a las afueras de la USO, quienes están los trabajadores aquí realizando alguna protesta con referencia a que no hubo acuerdos con las directivas de esta institución, vamos a escuchar a Adriano Contreras, quien es el representante de la eh, Sintra ONGs de acá de Barrancabermeja. Bermeja, muy buenas tardes Adriano, y bueno, cuéntanos acerca de, de la situación que están, eh, por qué están protestando en el el día de hoy. Bueno, hoy los trabajadores al interior de la Unión Sindical Obrera a nivel nacional hemos decidido hacer una asamblea nacional de trabajadores, esto en desacuerdo a lo que ha venido tratando el abuso y eh, también eh, ayudándonos para que toda la base esté enterada de lo que sucedió el día 14 de febrero que terminó con eh, el acta de una no firma de la convención colectiva, no hubo acuerdo ese día y nos citamos para una prórroga el día 22 de febrero. Allí la USO propone que tratemos tres puntos. Eh, la comisión negociadora y los trabajadores a nivel nacional le estamos diciendo y le estamos solicitando a la USO que no estamos de acuerdo en que se traten solamente tres puntos, que el pliego debe ser integral y que la USO... ...por respeto y con respeto a sus trabajadores y al sindicato que nos representa... ...debe ofertar eh, sobre todos los puntos y demás en los puntos que son nuevos, algunos puntos. Hablemos sobre esos puntos específicos, ¿cuáles son las que han tocado en mesa y cuáles son las que ustedes piden? Hemos llegado a unos acercamientos, más no la firma total. Eh, ha habido eh, eh, un... Balance entre uno y otro, pero no se ha firmado como tal una convención colectiva. Tenemos puntos álgidos como lo es el aumento salarial. La USO nos propone un aumento del IPC más uno o dos puntos por encima. Nosotros estamos pidiendo 17% de aumento salarial y que no queremos estar por debajo de lo que ofreció el gobierno nacional, que es un 10.07%. Nosotros los trabajadores de la Unión Sindical Obrera queremos aclarar que nosotros no tenemos salarios. Petroleros. Nosotros tenemos salarios legales, como cualquier otro colombiano que trabaje en una empresa que no desarrolla actividades de extracción petrolera. ¿Hasta qué día van a estar acá? ¿Cuándo van a estar en ese set? Esta asamblea general la hemos eh, determinado que será en un proceso indefinido. Si la uso en el transcurrir del día, nos llama a decirnos que va a negociar el pliego integral y que va a ofertar sobre los otros puntos. Nosotros estamos dispuestos a levantar la tarea, pero también... Estamos dispuestos a apoyar a nuestro sindicato y a la mesa negociadora para que haya la firma de un buen acuerdo, para que el abuso oferte sobre todos los artículos del pliego de peticiones y para que el día 22 haya una firma de una convención colectiva consensuada entre las dos partes, entre la Unión Sindical Obrera y entre el sindicato de los trabajadores. Eso lo he dicho por uno de los representantes de esta ONG, de Sintra ONG, que precisamente hace el llamado a las directivas de la institución. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias. Gracias Carlos por su información. El próximo 23 de febrero será suspendido el suministro del agua en Barranca Bermeja por arreglos de la línea de transmisión en uno de los puntos de captación del preciado líquido. La empresa Aguas de Barranca Bermeja señaló que el próximo 23 de febrero será suspendido el servicio de agua en el puerto petrolero desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto por trabajos de mantenimiento que realizará la electrificadora de Santander en el área de influencia de la planta de tratamiento. Debido a esta razón, se tienen estipulados trabajos de mantenimiento general a la planta de tratamiento de aguas para garantizar una óptima prestación del servicio. Asimismo, Aguas de Barranca Bermeja señaló que el restablecimiento del servicio se dará posteriormente. La empresa también ha realizado un llamado a los usuarios, ya que una vez se restablezca el servicio, se podría presentar material de arrastre. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, Agenda tu cita www.crom.com.com La Alcaldía Distrital llevó a cabo una socialización de los proyectos de inversión en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. En el Coliseo Luis F. Castellanos se llevó a cabo la socialización de los proyectos de inversión que se tienen previsto para este 2022. Esto lo hizo en presencia de los empleados públicos de la administración. El alcalde Alfonso El Hash habló sobre esta actividad. Estamos desarrollando dentro de las actividades de la Secretaría de Talento Humano y de Bienestar de los empleados públicos, de todas las personas que trabajan alrededor de la alcaldía, todo lo que es la integración de los programas para beneficio de ellos, pero también todo. Lo que es la coordinación interinstitucional a nivel interno para que todos sepamos lo que estamos haciendo en cada una de las secretarías y podamos coordinar y hacer un mejor trabajo por todos los barranqueños. Por eso esta jornada de trabajo es muy importante donde estamos todos organizados alrededor de cada una de las secretarías proyectándonos todos hacia el mismo lugar. En ella el secretario Omar Prada manifestó uno de los proyectos banderas que son becas que cambian vida para aquellos estudiantes que requieran estudiar una carrera profesional. Son muchos proyectos que se van a manejar desde de educación, todos son proyectos sociales, uno de esos muy importantes que son becas que cambian vida, es un programa muy importante de este, de este gobierno, el señor alcalde lo mencionó, desde el primer día del gobierno estamos dando matrícula cero a todos los niños estudiantes de varias instituciones educativas públicas y privadas del distrito, son más de mil becas que estamos dando gratis, gratis. pero lógicamente tenemos más de 16 aliados para dictar carreras técnicas, tecnológicas y educativas, Superior. La gerente de la S ratificó el compromiso que tiene con las comunidades del Corregimiento del Llanito y sus alrededores con el proyecto de la construcción del centro de salud de ese sector. Estamos muy contentos porque hoy estamos eh, presentándoles... Eh, a la comunidad del distrito de Barranca Bermeja los avances que ha tenido esta administración en materia de salud. En el momento se encuentra en ejecución la obra del Centro de Salud Llanito, que es una obra que beneficiará a todos los habitantes del corregimiento de Llanito y de todas sus veredas. El gerente de aguas de Barranco Bermeja habló sobre el acueducto y las adecuaciones de la misma. Estamos recuperando todo lo que tiene que ver con esa red de acueducto de más de 50 años. Para este 2022 también tenemos apuestas importantes, son más de 15 kilómetros, una inversión aproximadamente de más de 27 mil millones de pesos, donde vamos a trabajar para mejorar la calidad en el servicio de agua potable. Se espera que a través de esta oportunidad la ciudadanía en general se entere del desarrollo de la ciudad. Y mucha atención que la comunidad de la calle 51 alertó sobre a las autoridades sobre el fallecimiento de un hombre de nacionalidad venezolana quien al parecer habría acabado con su vida. El hombre se encontraba al interior de su vivienda. Autoridades hacen presencia en el sector. Esta es una noticia en desarrollo. Y se llevará a cabo un foro territorial con congresistas para tocar temas principales como la navegabilidad del río Magdalena. Se llevará a cabo el 23 de febrero, en horas de la mañana, un foro territorial con congresistas del país para tocar temas principales como el río Magdalena y de la región, con el fin de escuchar a líderes en sus solicitudes. Porque lo que pretende el foro es um, entender lo que la ciudadanía está pensando frente a, a cómo siente el Congreso de la República, eh, eh, qué es lo, qué, cuáles son los requerimientos para mejorar calidad de vida en la ciudad de Barranca Bermeja y en la región. De igual manera, lo que se pretende también es recoger toda esa información que, va, que se va a suscitar en el foro porque va a ser una dinámica y una metodología muy sencilla, eh, van a venir, nos van a acompañar más de siete ministerios, va a estar el director de la unidad de víctimas, el, el director de Cor Magdalena nos va a estar acompañando también porque uno de los temas... El, lo que conversamos en esta rueda de prensa es el río Magdalena y sus implicaciones tanto en Barranca Bermeja como en la región entonces saben, vamos a tener una, pon una ponencia de, del eh, director de Cor Magdalena entonces la, inten la intención es que cada persona, una vez los ponentes hagan su presentación nos cuenten la situación actual nos cuenten el Congreso de la República, cuáles son las gestiones que ha llevado a cabo se inicia la sesión de preguntas cogen el micrófono, hacen su pregunta, también van, se van a radicar documentos para que el Congreso de la República los tenga en cuenta y lo incluyan en la próxima agenda legislativa. En ella también se habla temas como la tarifa de la luz, seguridad, entre otros, donde la comunidad podrá participar a través de la transmisión. En materia de seguridad, en materia de navegabilidad del río Magdalena y otros temas de gran importancia. El Congreso de la República levantará un acta y posteriormente el presidente del Senado, quien es quien modera y preside dicho foro, la entregará y la radicará ante las comisiones pertinentes para darle trámite a cada una de las solicitudes y propuestas. Se espera que el día miércoles estas solicitudes puedan ser llevadas hasta el Congreso para formular proyectos y desarrollar en Barranco Bermeja y todo el territorio del Matalera Medio. Soldados del Batallón de Infantería número 40, coronel Luciano de Luller, de la Quinta Brigada Orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, en apoyo a la Alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí, apoyaron un mercado campesino adelantado en ese municipio con el fin de aportar a la reactivación económica del campo Santanderiano, la jornada benefició a cerca de 500 personas quienes cumpliendo con los protocolos de bioseguridad se dieron cita en el parque principal en donde participaron cerca de 15 familias campesinas y pequeños emprendedores de la región recuerde que www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información hacemos una pausa en enlace noticias ya volvemos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 51 al Senado marco yo, coalición verde centro esperanza Continuamos en las noticias y un vocero oficial de la Casa Matriz de Claro en Colombia confirma la llegada de Internet 5G a Barranca Bermeja este 2022 Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil en Colombia, Casa Matriz de Claro quien asistió a los actos de celebración de 100 años de la refinería de Barranca Berbeja, confirmó la llegada de Internet 5G a este distrito. Ya hoy en día la refinería tiene una, una cobertura de aproximadamente el 30% de las 300 hectáreas que tiene la refinería con 5G. Estamos haciendo pruebas y efectivamente pues estamos muy interesados en seguir haciendo las inversiones, traer el 5G a Barranca como una de las primeras ciudades en Colombia, ojalá este mismo año, Barranca Bermeja será una de las primeras ciudades de Colombia que tendrá 5G, que significa que la velocidad de este servicio multiplicará la velocidad del mismo 20 veces. Esto se debe a que la refinería está implementando dicho sistema en su funcionamiento. Es muy importante, no solamente eh, como estamos haciendo ahorita aquí en la refinería, que ayuda a mejorar muchísimo la productividad, la operatividad, eh, inclusive para mejorar las condiciones de, del medio ambiente, de la producción de, del petróleo aquí en, en Barranca de Bermeja. De acuerdo con el presidente, claro, en Colombia este año 2022, Barranca de Bermeja tendrá 5G, el internet más rápido del planeta. Comerciante de la ciudad denuncia abusos y maltrato en el transporte informal. Asegura que son antigénicos los cascos usados en ese transporte. La semana pasada me pasa a mí que cojo un, una moto allá en mi casa, me vengo para mi trabajo aquí en el Centro Comercial San Silvestre, cuando me bajo me pega un olor así como maluquito pero no le puse cuidado, ya llego al trabajo y me paso la mano por el cabello y don Pedro qué olor tan maluco, no segundo, pero feísimo, que me tocó. Ir a la casa, volver y bañarme porque no sé, esos cascos son feos, sucios, sucios que trabajan ellos, no sé cómo trabajan ellos con esos cascos tan cochinos. Hoy le pasa a mi señora, mi señora coge la moto allá, la parase el padre y ella mira el casco y le dice al mototaxista, al, al pirata, como sea, le dice, uy, pero ese casco está muy feo. Le contesta, compre un casco, el hijo mío se mete y le dice, no trate mal a mi mamá y le dice el mototaxista... O, o el pirata le dice no sea sapo chino y juez hacer algo hacer algo por y hacer un, esta denuncia la estoy haciendo porque hay que, hay que hacer algo aparte de que son talbanes son son son, son eh, ordinarios durante tres días se cumplirá en el Magdalena medio el recorrido de la ruta de la verdad como la Ruta de la Verdad se conoce el recorrido que durante tres días se adelantará por el Río Magdalena la Comisión de la Verdad los días 23, 24 y 25 de febrero próximos. Mi nombre es Margario Garay Suárez, del de, de municipio de Gamarra. Un saludo para el equipo de la Ruta de la Verdad. ¿Dónde listo ¿Desde Río Viejo? Un saludo para la Ruta de la Verdad. Conversaciones, muestras culturales, rituales, tejeduría de atarraya, siembra de árboles y talleres de cocina harán parte de esta Ruta de la Verdad en su recorrido por el Magdalena Medio. El nombre de Dios en de Barranca Bermeja, un saludo muy especial para la Ruta de la Verdad. El nombre de Robinson Vergara de Puerto Berrío, un saludo muy especial para la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. La Ruta de la Verdad recorrerá municipios como Río Viejo, Gamarra, Cerro Burgo, San Pablo, La Dorada, Boyacá y Puerto Berrío. Su punto de encuentro será Barranca Bermeja el próximo miércoles. A continuación, conozca el reporte del comportamiento de la pandemia en la ciudad. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este martes 20 de febrero se reportaron tres personas fallecidas a causa del COVID-19 en la ciudad. Asimismo, se notificaron 33 casos positivos con coronavirus en Barranca Bermeja. Se reportó 40 personas que lograron recuperarse de la enfermedad en unidades de cuidados intensivos. Se reportan 14 pacientes en los centros de salud, 18 y en casa, 476 personas aliviándose para un total en el distrito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 Alianza Petrolera empató con Deportivo Cali de visitante en el estadio Deportivo Cali con un marcador de 1 a 1 en juego válido por la octava fecha de la Liga Betplay ni Mayor. El profesor Uber Boder manifestó que el inicio del juego fue positivo. Al terminar el partido, el equipo no tuvo la capacidad de responder a los goles contra el rival. El inicio, inicio de juego mmm, eh, fue bueno, fue bueno para nosotros pero paulatinamente, paulatinamente fuimos, fuimos cediendo, Cali se fue adueñando, comenzó a ganar los duelos y terminamos, terminamos eh, no terminamos de la mejor manera. Eh, viene el gol, no tenemos una capacidad de reacción importante y se vienen las variantes. Cambiamos esquema, comenzamos a mover eh, algunas fichas, buscando algo de más intensidad, algo de más ímpetu, porque la verdad... Fútbol, mucho fútbol hoy no, no, no, no vi. El empate para nosotros es bueno en este momento porque por lo que hicimos. El director técnico habló sobre las variantes y el compromiso que se debe tener en el próximo partido. El primer tiempo nosotros cerramos espacios, intentamos buscar a Cali al frente, buscamos presionarlo, Cali estuvo mucho más claro. Y, y mi primera línea en defensa me parece que estuvieron bien, luego eh, en la propuesta, en la parte ofensiva donde considero que nos faltó y, y por eso las variantes, que donde buscamos eh, darle un poquito más de juego al, al equipo y, y tener un poco más de idea. Los jugadores dieron a conocer el balance del juego contra el Deportivo Cali. Pienso que, que era un partido complicado, eh, teníamos que poner de pronto un poco más de... De fútbol en el primer tiempo, de proponerles, eh, bueno un mal, mal primer tiempo, eh, gracias a Dios el, los cambios y las variantes que se hicieron nos ayudaron a, a mejorar en, en la segunda instancia y bueno, un sinsabor porque sabíamos que, que podíamos sacar un, un mejor resultado de pronto llevándonos los tres puntos, pero bueno ya tenemos que corregir y, y seguir sumando. Alianza Petrolera jugará su próximo partido contra Deportivo Pasto el martes 1 de marzo a las 5 y 30 de la tarde. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Departamental Libertad de Pasto y será válido por la novena fecha de la Liga Betplay. En el barrio el 1 de mayo se lleva a cabo un torneo denominado Copa Plus 40 con más de 11 equipos.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 En otras noticias, la Asociación de Fotógrafos de Barranca Bermeja conmemoró el Día Nacional del Fotógrafo en el Parque a la Vida. La Asociación de Fotógrafos de Barranca Bermeja, AFB, cumplió 15 años de constituida y pudo conmemorar el... Día Nacional del Fotógrafo en el Parque a la Vida, con una gran exposición compartida con 30 artistas invitados especiales, los artistas plásticos José Manuel Arrieta, César Barros, Nancy y otros eh, fotógrafos invitados, como en el caso de Pablo Reinel y Jaime Arnache, Pudimos hacer una, una gran exposición en el Parque a la Vida, la cual denominamos... Arte, arte visual a la vida. Entonces los fotógrafos seguimos aportándole y consolidando la identidad cultural de Barranca Bermeja. y ahora estamos próximos a que el señor alcalde y la secretaría de desarrollo nos puedan atender en una propuesta de gran exposición, mil fotografías desde 1922 hasta el 2022 en el centenario de nuestra querida Barranca Bermeja. Están cordialmente invitados. Hasta aquí la información más importante de enlace, noticias, esto es lo que usted quiere ver. Feliz tarde.